Arraipen zabala izendu co, greba honek, Konpartitu hielako greba honen arrazoiak, eta ateratzeko beharra ere kompartitu delako. Gauza bat esango dizuet, oren txe bertan esan diatelako, manifa honen bukaera, oren Moyu dago. Berez, gora zuek, gora greba corra, eta gora grebalariak! Y siльта son Gure, arazo en ganian, coca isiltasun y jende arruntaren gainean gente den isiltasun y hoy. Gure, arazo en, y eta hoy. Eta greba Orokorrekin rekin, dugu isiltasun hoy, siльта Greba de la co, activación social era kolektiborik eraginkorrena. tres narik tres Azken urtetan indartu yena investe borroka, borroka feminista, penio duna klimaren borroka edo prekarietateten aurkako borroka geituna nahi izan ditugu Adar bereko borrokak dira el Elkarekin erantzuten ari gara. eta kaletik Oso argi dugu aldak da kaletik dato zela Zergatik hitz egiten da orain berrintasunaz zaintzaren garrancias, edo soldata, calas, mugimendu feministak, erdigunean jarri dicho de la kalean dagoelako eta bi grebagin dicho de lako marchó axi. da ere. Pensio público Emakume eta. Emakumeeta hauek hor de co. hemen plaza fantasna te de enero porzure Eeta da La munduko prekaritatea. L'angile asko eta asko greban daudelako, badakitelako, ez beste irten biderik, eta gauza batzuk lan munduan ere bakarrik gere bitartez lortzen direlako. Gere handia y diadugu, ariesker lortu hitugu gaur dauzkeagun eskubide eta lorpen historiko batzuk. Ez desagun sekula haztu, nos dicen que la huelga es política. Claro que es política. ¿En qué género si no se encuadran problemas como las pensiones? ¿O problemas del mundo laboral? ¿O problemas como la brecha salarial? ¿Qué es? ¿Cultura, ocio, deporte? Claro que es política. Y la huelga es política por más razones. La huelga es política porque también es social, es sindical, es feminista, es antirracista, es antifascista. Todo eso es la huelga general. Y la huelga sobre todo, la huelga sobre todo es necesaria. Y es necesaria porque nos da una oportunidad para colocar nuestras reivindicaciones en la agenda política. Para poner en el centro las condiciones de vida de las mujeres y los hombres de este país. Y nos da aire, nos da ilusión y nos hace protagonistas a las y a los miles de huelguistas que hoy tomamos las calles y plazas de Euskal Herria. Otros... Otros dicen que rompemos la unidad. ¿Quién la rompe? Los que hemos decidido avanzar, los que hemos decidido seguir movilizándonos o los que han decidido pararse. ¿Quién? La unidad, en nuestra opinión, no puede tener como punto de encuentro de la inacción. La única unidad que merece la pena es aquella que tiene que ver con estar más en la calle y no menos. Y creemos que hoy esta huelga manda al menos cuatro mensajes. Uno a nuestros gobiernos, a los gobiernos de Urcuyo y de Chivite. Hay una cosa que esta huelga les está diciendo. Los problemas de la gente corriente, los problemas de la clase trabajadora, de las clases populares, no pueden estar fuera de la agenda política de este país. Problemas como las pensiones o la precariedad, no pueden estar fuera de la agenda de este Gobierno. El principal el principal empleador del país, el endacario urcuyo dice que no puede hacer nada con las condiciones de trabajo. Que no nos tomen el pelo. Pueden, pero no quieren. Porque no se puede mirar a este país. No se puede mirar solo como hace el Lendakari con las gafas que le pone la patronal. Tiene que empezar por escuchar y tiene que empezar por tomar en cuenta las reivindicaciones de esta huelga. Porque también hay que escuchar a quienes no formamos parte de esas élites con las que se relaciona el Lendakari. Acérquese, señor Urcuyo, acérquese a hablar con los trabajadores de las obras públicas, con aquellos que han construido San Mamés, Anoeta o la interminable obra del tren de Alta Velocidad. ¡Pregúnteles! Pregunte también, pregunte también a las mujeres de los sectores feminizados, aquellas que trabajan 6.000 euros, aquellas que cobran trabajando lo mismo que los hombres y cobran 6.000 euros menos. Pregúntenles qué tal les sienta. Y pregunte también a los trabajadores o trabajadoras de la administración, a los de las subcontratas, cómo se lleva eso de estar 20 años con un contrato eventual. O, cómo se lleva a estar en Osakidecha teniendo que firmar 100 contratos eventuales al año. ¡Pregunte, señor Rendakari, pregunte porque seguro que aprende algo. El río Netako, patrón Alari. Esdugo, Nartuco, Precaritatea, Isatea, Millaca, la y Esquence, Zayene, Torquizun, Bacarra. Maigañán, Duté, Proposa de Mbat. Sindicatu, que una milla un Europa, soldata, ezartzeko, Obeita, magos Tordúa, Castarcheco. Soldata, Raca, bukatzeko, es digo teranzun, ta esta y choiteko morik. Empresas, empresas, sectores, sectores, jarraituko dugu, Languillac, antolatzen. Y un cuarto y último mensaje también para la izquierda de este país, porque es importante no confundir a la gente. Y el papel de la izquierda no puede limitarse a maquillar presupuestos antisociales como el de Gasteiz, o como el de Iruña. La izquierda no puede convertirse en la muleta de los gobiernos de Gasteiz e Iruña. La izquierda debe tener una alternativa clara, fácilmente identificable. Y tiene que hacer suyas las reivindicaciones de esa huelga. No solo en el discurso, sino también en la práctica. Bukatseko, tabiarcer, biarcer es atendigute asko, biar... Gogo gehiagorekin, biar indar, gehiagorekin, elkar lana, eta borroka ezberdinak auspotzera, gaurkoa ez delako el muga, gaurkoa vía da. Gauza bat aztu el herri honetan eh, eginden greba bakoitza, ari luce baten sativada bada. Greba hau, posibilizango aurrekoak kontutan hartu Ari luze horri pena mango diogu biartik aurrera. un eza honba Carrequín, ari horretatik Tic Tiraca, Beardi aldaketak lortu arte. Gora greba horokorra! Gora greba lariak! Gora munduko lagilleria!